Snapshot, snapshot, snapshot, snapshot <risa> Dios, pero otra vez, ¿cómo puede ser al rojo así? Otra vez, Dios mío. Crash game. Crash blood game. Let's play. Uh, ¿Qué es esto? ¡El tiempo se acaba! ¡El tiempo se acaba! ¡Uf! Menos mal. Se va mal. Uh -huh. Mira, aquí empezamos. En un sitio tenemos que ponerlos. Y ya está, y se acaba el tiempo y, y ahora hay que bajar a un sitio, que son como un hobby, y hay que escapar de la inundación, y ahí aparece, que es, que ahí aparece agua. ¡Se va a morir! No va a llegar a tiempo. Hay que llegar hasta ahí arriba, hay que darle primero al botón verde. ¡Se ha muerto! ¡Solo quedo yo! ¡Ay! Hay, hay tres de gente que, que... ¿Qué quedan? Hay cuatro, pero ya se muerto las chicas y ahora, y ahora no, no está ¡Ah no! Es que se ha muerto ese, ese oso tan bueno! ¡No pero puedo pudo! ¡Ah no! Se han muerto las chicas. Ah, ahí aparece la inundación. Ah, ¡Pero si esto no era! ¡Ah vale, ¡He llegado, ¡No vea que chuli! bien he llegado ¡Oh! se ha vuelto ese otro no me lo puedo creer voy a comprarme entre las cosas a ver ya está ya está ya está, ya está ostras esto es imposible pero es muy fácil porque hay que ir solo por ahí pero pero va a parecer demasiado rápido el agua porque va a venir justo ahora no ¡Chocados con eso! Pero si no había tanta agua. ¡Soy <risas> ¡Corre que se acaba el tiempo! ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! <tose> he llegado en 4 segundos. Ah no, en 6 segundos he llegado. A ver, ¿qué hay que hacer? ¡Ah, es por aquí! ¡Uh! Ahora le van a dar ahí a un botón que es ahí, justo. Y ahora va a salir esto, hombre. Eso ya lo sabía. Porque juega fotos ¡No me lo puedo creer! Si quieren, me, me, me, me he caído. Uh, parece que he visto a, a un nombre de un amigo que tengo. Uh, le estoy viendo en el, en el verde, no me lo puedo creer. Como puede ser. Cámara de esta. Cámara rápida. ¡Wow! Oh, tío. Vale, empezamos. Hay dos sitios para ir en este sitio. ¿Lo ves? Ahí hay otro sitio que había para ir, pero el otro sitio es muy difícil. Y cuesta. ¡No, hombre! ¡Ah! ¡Hombre! Solo quedo yo, en serio. Vaya gente. No saben nada. Seguro que es que son unos noobs. Seguro que es que son unos noobs. Son unos noobs. No vea. Vale, ya que eh, cuando se quite esto, ya se va a, a poner el tiempo. Mientras voy a ver a la gente cómo va. ¡Eh, mira, ya empieza el tiempo! ¡Oh, lo siento, pero ya no cabe más! ¡Ya no cabe más, más, más! Cuando full, pone full, eso no cabe más, gente. Full significa entero y se puede romper eh, eh, solo si consigues eh, eh, eh, eh, eh, eh, pues comprando monedas pero yo no quiero eso. corre ¡Uf! He llegado tarde, me voy a morir. ¿Ah? ah ¿Ya está dado el botón? Otra solo quedan cinco de gente. Se ha muerto otra. No me lo puedo creer. Me he muerto yo también. Y la tres... Ha sobrevivido a los tres. No me lo puedo creer. Jodido. Chaval. No me lo puedo creer por un minuto. Un metro. Snapchat, snapshot, snapshot, snapshot. <risa> Dios, pero ¿otra vez? ¿Cómo puedes ser al rojo así? Otra vez, Dios mío. No lo Un snapshot, Snapshot es snapchat es dios pero otra vez cómo puede ser al rojo así Dios mío, lo A ver, me falta, solo falta un minuto. A ver, y así, solo queda ese de así. Ese es muy difícil. Ese nivel, la ha tocado difícil. Huh. Dios que lo va a conseguir. Madre mía. ¿Qué? crack. ¡Oh! ¿Pero cuándo? ¡Eh, eh! ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde ha sido eso? Oh, ha sido de del amarillo, no me lo puedo creer Ah, no cabe más gente We are, We are the champions We are the champions We are the champions and the champions Ya aparece el tiempo De, de día Ya parece el tiempo Ya es de día Ya es de día y se acabó el tiempo. a Hacer el escape de Sharks. Tan, tan... Por ahí, por ahí, es por ahí. ¿Vale? Uh, uh, ahí hay que darle al botón. ¡Oh, Yo le he dado otro, Dios mío. Por poco me mato. Dios. Dios. Por poquito, no lo no puedo creer, qué mal, A ver. digo que bien. aunque ¡Oh, lo logro! ¡Soy un, un crack! ¡Soy un crack! No veas, soy un crack. Hay siete de gente, se ha muerto solo una. ¡Venga, hombre! ¡Quita! ¿Pero qué estás mirando, ¡Hombre! Bueno, ya quiere hacer como... ¡Uy! Uh, ¡Se ha quedado encerrado! ¡Se ha quedado encerrado! ¡Se ha quedado encerrado! ¡Se ha quedado encirado. ¡Ah, no! ¿No se ha quedado? No entiendo por qué. ¡Se ha quedado! ¡No me acuerdo! ¡Qué ha ido! ¡Ah! Uh, ¡Ahí aparece el agua! ¡Conde! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Sube! ¿Para allá? ¡Uy! Uh, la chica se ha muerto. Se han muerto las chicas. Que se va a morir ese, no vea. A ver. Se ha muerto. Eso pasa por esta. que me muero. Corre. ¡Woo -hoo! Solo quedamos cuatro. Qué fácil es esto. Este es el más fácil del mundo entero. Del Dios. Oh, pi, pi, pi. Dios, ya está todo. Sí, ya está todo. ¿Eh? Por ahí va el agua. Este es súper fácil este nivel. Solo quedan tres de gente. Y ahí está uno y otro. Este es el final. Dragon Ball. La hacéis vosotros, que yo no quiero. ¡Ah! Ese está correcto. ¿Vale? O sigue lo que se va el agua. Esta es la ronda última. ¡Ah! ¡Escapado! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Parece wow, wow! out. No vea, escapado. Dragon Ball. Beep. Dragon... Beep. A ver si quiero ser mi amigo. Joder, no lo encuentro pero vos por vos ¡Eh, que se acaba el tiempo no creer este de... se acabó el tiempo de De no me lo puedo ver. que se acaba el tiempo ah, me voy a poner justo cuando se... a ver tiempo porque y se estoy bajando porque todavía puedo entrar a ver a ver pero cuánto te tarda Vale, ya, ya, ya Vale A por ellos <ríe> No entiendo por qué Dios Que, lo, que nos vamos a morir ¡Oh, Por fin Que se va a morir él se va a morir. Seguro. Y me voy a quedar yo solo. Entonces tengo que darle al botón. ¡Dios! Se ha muerto. Yo lo sabía. Le he dado el botón y se ha abierto esto. <coughs> ha sido súper fácil. Esto es súper fácil también. No me lo puedo creer que suerte tengo. Vale, vuelvo aquí. ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Lo iba a lograr! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo iba a lograr! Ryan Beep. Aquí está Ryan Beep. Enviar solicito de amistad. we are the Champions. ¡No me! con un metro llego. Oh, mío, pues no, mala Que mala suerte. qué mala suerte, suerte, suerte, suete. Suete. ¡Sue -e dos. Escaped. Joder, se ha escapado, no me Ya de ya de ya de ya de Este es súper fácil. Hay unos niveles que son súper fácil son súper fáciles. Ya sé que lo haga otro. ¿Por qué yo? ¿Ah, no? Vale, pues va a ir... Vale, ya lo he logrado. Cuando cuando le da botón aparece esa, esa eh, ese puente para ir por aquí. ¡Se ha caído esa! Es que ese salto es muy grande. Solo quedan los cinco. ¡Solo quedo yo! No, es que quedan cinco, pero, pero ya están hechos. Ya está dentro. ¡Woohoo! He llegado! Vamos. ¿Todavía queda? Ah, sí, sí queda. Vale, ya están todos. Hay que empezar por ahí. Voy a ir por aquí. ¡Ten, ¡Uh! ¡Un botón! Vale, lo va a dar Te ha dado, vale. Sí, ahora se aparece esto. O oh, esto no me acordaba. ¡Eh, James! Vale, solo le damos tres. Este es el último. Siempre este debe de ser el último. Entonces es el último. Y es súper fácil. Para mí es súper fácil. No vea. A alguna gente le cuesta. ¡Vamos! tú no puedes! de escala oh. uh, le ha dado el botón verde ahora está abierto está abierto eso uh, aquí está el final aquí está el final <ríe> todo el mundo aquí hombre Va, ah, que lo haga otro hombre Skier Dios, que empieza, corre, que ya está porque se acaba el tiempo, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, ¡Wow! corre, corre, corre, ¡Guau! Esta es... la última, ¿vale? Esta... Esta es la última y dejo este vídeo. ¡Oh, Dios! Me quedado pillado. Pues la siguiente es la última. ¡Ah! Vale. Mejor por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Que se ha quitado solo el juego. Espero que os haya gustado. Darme like y... Adiós.